menos 23 bueno, hay muchas cosas para hacer empecemos Empezamos el día, vamos a ir a San Albert, tenemos un amigo querido, ya lo conocen acá en el canal, que vamos para allá y... Cargando gasolina en Costco. Vine a ver a Fernando. Está un poquito ocupado. También te voy a dejar el link del video de Fernando, acá arriba. Muy bueno, muy interesante. Dice muchas cosas para los que quieren venir a, a vivir acá a Canadá. Acá tenés cinco... tiempo para recreación, que eso es algo que el inmigrante tiene que entender. Muy, muy importante. Sí. Tenés que tener tiempo para tu hobby. Tenés mm. que tener tiempo para que tu cerebro se desconecte y pueda pensar claro. Esa de... En los años me di cuenta de qué? que rejuvenecí. Miro a mis amigos de mi edad en Argentina y están destruidos. Están envejeciendo muy rápido. Y claro, por el ritmo de vida. Una de las formas para entrar a Canadá es estudiando. Porque una gente con título acá hace la diferencia. Si yo pierdo este trabajo ahora, vuelvo a ser un peón a donde vaya. Y así, mientras haga carrera, cuando renuncie acá, volvés abajo. Y volvés a hacer carrera. Pero si sos profesional, vos podés ser profesional hoy, no. te vas dos años a vivir a otra parte del mundo, volvés y seguís siendo un profesional. No. ¿Entendés? Es cuando vamos a andar en bici, tenemos bici de invierno, bici de verano, si no quiere andar en bici afuera tenemos entrenadores para andar en bici adentro. Para la gente local también que quiera venir a comprar. Sí, claro, si sí. estás viendo esto y sos de acá de Edmonton, St. Albert area, o también mismo Calgary, tenemos clientes en todo el norte de Alberta, así que sí. Gracias por venir amigos. Nos vemos. Y hablamos. Dale. Chao gente. Nos vemos. Chao. A disfrutar el frío. Solo menos 23 grados. Mira, <ríe> siempre pasa nada. Bye. Buena onda, espera. Dale, seguimos. Hojas después, sea la hora que sea, haga el clima que haga. Si tu mujer o si tu esposo si tu esposa te pide algo, un pastel, si te pide un helado, anda a buscarlo. Dale, vamos, loco, vamos. Que exista el amor, el cariño, la empatía. Vamos, vamos, que se puede. Vamos con el helado a menos 19 grados. Vamos, todo loco. And the other one, if I can have one and one, please. You want a banana split a perfect? If I am to order. Thank you. Hey there. Hello. You can reuse this? Oh, thank you. How are you? Pete? Have a good night. Thank you so much. Este cupón puedes comprar este y te dan este gratis. Un pedazo de banana con helado adentro. Pero bueno, si le antojo a Brandi. acordate avanti antes y avanti siempre nos vemos